felicitaciones por semejante película muchas gracias cómo va muy bien vos cómo estás muy bien muy contenta muy ansiosa con ganas de que se estrene acá en argentina objetos se estrena ahora el 18 en, en todos los cines así que es muy importante que vayan a apoyar el primer, el primer fin de semana bueno una película que se rodó en españa también en jujuy y un protagónico deslumbrante porque de verdad es un, es un rol muy muy intenso imagino para vos Sí, es un personaje eh, complejo un proyecto, la verdad que vengo soñando hace muchos años, desde que soy muy chiquita, y fue como un sueño cumplido, así que estoy feliz. ¿Cómo está la China hoy? Bien, estoy con mucho trabajo, por suerte, y muy enfocada en mi trabajo, la verdad que sí. Y con mis hijos estoy filmando una serie, estoy estrando... Con el Charri, ¿no? Sí, con Echarri eh, con Federico de Lía, con Cecilia eh... Dopazo sí. Así que estoy, estoy muy contenta. ¿Y el corazón? Bien, bien. Viste que yo tengo... Sí, de, de proceso rápido, ya dejé atrás todo lo que tenía que dejar atrás. Así que estoy estoy bien. Por primera vez en mi vida ya, ya estoy más grande y todo, y estoy como de verdad con la cabeza en el trabajo y, y, y muy contenta, muy tranquila. Estás muy salidora, te viene la brecha ahí. Bueno, se dio, tengo, está Valentina que vino de Madrid, que me escribió Ornella, que es compañera mía en la serie, y también me dijo muchas veces de salir, así que fuimos a un bar, pero yo me, me canso, es como que ya fui dos fines de semana, <risa> y ya, grande. Ya, ya cumplí la cota de, de salidas, pero no, me gusta mucho bailar. Pero viste que hay mucha gente, te puedes encontrar, ¿no te da miedo? No, no me da miedo, no, no te miedo. está todo bien, no, ¿Vas, no, no. ¿Vas con amigas si te protegen? No necesito protegerme de nadie. No, no está todo perfecto, no, no, no, no, salgo para pasarla bien, para entretenerme, para... Para divertirme y después ya está. ¿Ya grabaste con El Polaco? ¿Tenés alguna sorpresa más? ¿Un, por, un uh, dúo? La próxima que lanzo es Solista sí. y, y la otra creo que también. ¿Y con Lali te gustaría? Me encantaría, pero bueno, eh, eh, la música también es como empezar de cero, más allá de ah. haber estado en Casi Ángeles. Eh, es mucho pedir. Obviamente que en un futuro me gustaría, pero, pero por ahora tengo que empezar de a poquito. Qué lindas juntas, ¿no? Sería una bomba explosiva. Y, eh, yo creo que sí. Sí, ella es una bomba. Muda estoy, sí. Amorosa. Todo. Todo. Y ahora se viene la segunda parte donde habla de, de Vicuña, de Cabré, de sus hijos. Pero esto de que es de proceso sí, Pero no tengo miedo. Eso. O sea, es Flor que me sorprendió porque yo llegué, mira, les cuento, llegué, había, había poca gente. No, no dio notas a muchos medios argentinos, le dio nota a, a solamente a portales. ¿Y le de ella? ¿Cómo es? Me contó que sí. Me dijo, no, de hecho llegué y me dijo, mira, qué, qué lindo verte. Nos habíamos visto en los platinos en el año pasado. Sí. Me dice, me encanta que estés. Nos pusimos a charlar de la peli, viste la peli, sí vi la peli. Lindo ver, pero me pregunta, ahí bueno, compró, estoy contando. Lo no, no, y después me dice... Lo que pasa es que Guido es un periodista que ve muchas cosas que ve todo y viste sí, que eso, a los, eso que a, a los actores a las actrices canta. les gusta bueno, porque no es que solamente entonces es como es más fácil voz, ¿no? Claro, sí, claro. me preguntó de la peli que, que me había parecido y después me hice preguntar la, la, de la verdad, verdad. me gustó mucho la peli de sí. la 40. es una peli interesante porque y le dije esto a la China también eh, en ah. privado hay mucho prejuicio con la China Suárez sí cómo es como actriz y de ¿ah verdad, sí? ¿vos crees yo creo que sí, sí. y creo que el, lo que hizo en Absurda en El Hilo Rojo sí estoy de los datos que me gustaron ¿Qué eh, pan? Podemos... El hilo rojo... Mike. Inmirable, chicos. Bueno, pero bueno, bueno. Me pare... no, me... no, no, no quedó claro no, lo me que te pareció. ¿eh? Digamos, ¿Qué ¿Qué te pareció? Nos acaba de bloquear, dice. ¿Qué te parecieron todas las actuaciones? La de Pampita también. O sea... No, pero estoy hablando de su, a ver, de su ¿De desempeño. Trabajo. Más allá de lo que es la película, si ¿sí te gustó o no te gustó la película, el libro de Erika Pero el Haldorfen? desempeño te gustó. A mí la china me parece que de verdad hay mucho prejuicio con ella. Y no me parece una buena actriz. Yo vi la película también. me gustó objetos y me parece, es un thriller muy interesante. Está muy bien, por supuesto, el Morte. Y ella, te Codo a codo, hay que estar sí, al hay que estar la Bueno, eso le bien. Se lo dije. A ver, obviamente, también le dije, tenés que hacer un musical, estoy usando musicales Ay, son ah, Bueno, que... pero para, Guido, para cuando, cuando te dicen. Porque para que la gente que está ahí en su casa, para que sepa, ¿no? Entonces a vos te convocan, ella hace una lista de los medios muy que quiere. Blanque. No, Yo porque que ella también... está promocionando la película. Y te ponen alguna condición a la hora de, de, de digo, vos vas a la nota, y dices: bueno, no hables de esto, no hables de aquello. Porque a la gente le gusta saber. Pero tenías miedo que te pongan las condiciones. No, a ver, no tenía miedo, pero obviamente hay que preguntar por temas, te preguntar por Roger King. Por, claro. por cómo están sus hijos, por Vicuña. ¿Viste, no, ¿Viste que es como cuando te vas a encontrar que alguien dice, no, yo, yo soy solamente activo, solo no, pasivo. va a Inicialmente, a la productora y a estos fan film que Star Plus había pedido que no quería hablar de su vida privada. Pero estuvo inteligente. Pero la verdad que enfrentó re bien. Pero para tú inteligente, porque si es un poco y un poco. Porque si no, esta nota en intrusos, en un programa... Visto popular como es este, no hubiera Ay, salido gracias. al la no, no, si no es un chivo. No. Claro, si no es solo un chivo. Y la no. verdad es que no nos interesa solamente chivar. Es un poquito y un poquito. Te hablamos de la claro. película. Bueno, pero, pero ahí también tiene, un poco de lo pero que nos ha dicho. Pero ahí está la La habilidad, de Guido. La habilidad, la habilidad de Guido. del colega acá. No, la no. De Guido sí. a ver, no, y también de la Entiendo. china que es inteligente y que. Y, que... y las respuestas, ¿no? Sí. Porque a ver, no, no es que esquiva Sí, aparte no dijo, y aparte no se le cambió la cara en ningún momento. Ella está suelta, pero sobrada. Nosotros en un móvil nos dijo que. ...que no tenía nada que ver con mi cuña... ...bueno, fue hace mucho... Malavasa ...no muy se demorado. Se ...no sé, yo no estaba... ...lo ¿no? juro, lo no. estaba, no pasó... Sí. ...lo juro... ...pero de, de igual, más allá de cómo esquive o como quieras... ...yo tomé dos declaraciones importantes que te dijo... ...a ver cuál querida... ...una... A ver, a ver. Eh, ...que dijo yo cuando le preguntaste por Ruger se lo nombraste yo soy de procesos ya solté ya estoy más grande procesos cortos separación superada cuando había sido fuerte como costió el corazón roto pero igual ¿cuántos hijos tiene? tres con tres chicos no estás para estar llorando la verdad digo yo con las cosas que tenés que hacer con las criaturas no te da tiempo ni de hacer un no, son criaturas son muy bebés con esa cara que vas a llorar me estaba haciendo una chocantada para que vayas a con esto lo cual por eso otro también cero rollo con el tema de que esté, esté Wanda ¿No? en el Cabrera. Y me lo dijo, no ¿Qué? necesito ¿Qué? protegerme ¿Si de nadie. Dice que si me la cruzo, no me pasa pido, nada, pido. todo bien. no tengo Pido, el... Uy, pido. Hay, hay...